en casa que nos están viendo recuerdan cuáles eran las etapas del juego así como cualquier historia como un cuento como una novela como una película el ajedrez al final es eso el ajedrez cuenta una historia una historia de dos ejércitos que están luchando el uno contra el otro esa historia tiene tres etapas o tres grandes partes tres grandes fases componentes la apertura el desarrollo o el juego medio y la fase final o el cierre del juego. No podemos realmente clasificar o decir de forma matemática o eh, aritmética eh, la apertura termina después de tanta jugada o termina con esto. No, no, o sea, hay cierta, existe cierta, cierta relatividad en, en el juego del ajedrez eh, lo que tratamos de hacer, que la ciencia pues, misma de las derechas ha desarrollado, es eh, aproximaciones para comprender mejor cómo di dirigir nuestra estrategia para lograr al final vencer a nuestro oponente. La apertura. Vamos a hablar de la apertura. La apertura, como lo dice la palabra, es el inicio, es la fase inicial donde nuestro ejército comienza a desarrollarse sobre el terreno de batalla. El terreno de batalla. Aquí estamos en nuestro castillo, allá está el castillo puesto, y aquí tenemos en estas eh, cuatro filas y en estas ocho columnas el espacio donde se va a desarrollar el combate. Así que lo lógico, conveniente para cualquier ejército sería ocupar no solo la mayor cantidad de espacios, sino los espacios más importantes, los espacios más estratégicos para lograr nuestro objetivo Así que, si este es nuestro espacio, y sabemos que el oponente está aquí, y la pieza clave es el rey opuesto, o sea, yo, yo puedo ganar haciendo un jaque mate aquí. No voy a hacer un jaque mate aquí. O aquí. O aquí. Es aquí. Mi objetivo es este. Entonces, los principios generales del ajedrez indican que nuestra apertura se debe dirigir Insisto, de forma general. Ajedrecistas con mayor experiencia, con mayor fogueo, pueden optar por diferentes modelos de apertura que, que pueden llevar hacia, otra, hacia otros caminos. Pero nunca se pierde de vista el objetivo final. ¿Cuál es nuestro objetivo en este juego? Jaque mate con el rey opuesto. Por lo tanto, lo lógico en este espacio, lo más estratégico para nosotros, como aderecista, es controlar este espacio, estas cuatro casillas que son denominadas como el centro, estas cuatro casillas son el centro del tablero, realmente geométricamente son el centro del tablero, Las cuatro y a su alrededor está complementado, o sea que aquí este espacio es el espacio que en las aperturas ambos ejércitos pelean por controlarlo, por tratar de controlar este espacio. Claro, al estar en el centro, yo puedo maniobrar hacia el flanco izquierdo o hacia el flanco derecho con mayor facilidad a mi ejército, a que si yo estuviera desarrollado en uno de los dos lugares. Entonces, elemental, mi estimado compañero, controlar el centro desde el inicio o desde la apertura. Como les recordaba yo, las piezas blancas son las que inician. Así que lo normal, las aperturas normales comienzan con un peón, con los peones centrales, ya sea el peón del rey o el peón de la dama. Los peones, en su movimiento inicial, pueden avanzar dos pasos y ya luego avanzan de uno en uno. Entonces, la, una de las aperturas más comunes, estadísticamente hablando, es E4. O sea, el peón blanco en esta posición. ¿Qué tiene de, de importante E4 en la apertura? Bueno, que E4 controla estos dos espacios. Él, en, él al moverse en este momento, él está amenazando, en este caso, D5-F5. O sea, si una pieza se pone aquí, el peón podría tomarla, a intercambiarla. ¿Qué tiene que hacer entonces, en este caso, eh, las negras? Bueno, lo más común, lo más normal, sería peón, o sea, siempre en la misma fila, en E, perdón, en la misma columna, pero en este caso es 5. O sea, el negro avanza dos espacios, salta dos espacios. ¿Qué hace el negro? Controla estas dos casillas. ¿Qué estamos haciendo aquí? Peleando por el centro. Hay muchas variantes, lógicamente las negras pueden contestar de esta forma, pueden contestar de esa forma, pueden contestar de esa forma, pero en general que todo lo que hagan las negras, en este caso, son actividades de defensa, también son aperturas como blancas, las negras son de defensa. Entonces existen muchas, de, muchas combinaciones que ya están muy estudiadas, muy desarrolladas, y que incluso pues a veces tratamos de inventarlas, y realmente la ya es un deporte, una ciencia, como les decía yo, de, de, mucho, de mucho tiempo atrás, donde muchos maestros han pasado y han desarrollado diferentes teorías y han comprobado, de forma estadística, ciertas combinaciones llevan a ciertos resultados. Así que eso lo vamos, lo vamos a ir aprendiendo, profundizándolo conforme se avance en esta serie de programas, pero los invitamos a que ustedes también a través de Internet, eh, es muy fácil encontrar tutoriales, aplicaciones para teléfonos móviles, eh, mucha bibliografía, muchos libros, donde desarrollan con mucha mayor profundidad las diferentes aperturas, las diferentes defensas, que son importantísimas conocer por lo menos las principales. Yo, como les indicaba, esta sería una apertura normal. ¿Qué es lo que yo debo, qué es lo recomendable para mí, que soy la blanca en este momento? Y en general, como regla básica o como un principio general que debemos de aplicar nosotros, es tratar que en la apertura tratemos de nosotros de desarrollar nuestras piezas principales. A esto me refiero que en esta eh, primera etapa deberíamos tratar nosotros de tener nuestras piezas, caballos, alfiles y peones centrales desarrollados. Más o menos en un esquema que podría ser este que está aquí. Este es similar a, comienza como una apertura italiana, se le llama italiana a este tipo de modelos. Eh, donde podemos observar que los dos alfiles están desarrollados ya en el campo de batalla los dos caballos desarrollados en el campo de batalla y dos peones en el campo de batalla todos apuntando al centro así que no cometamos mis estimados los errores un error muy común que es hacer o abrir piezas en el inicio por, la, por los flancos digamos mi caballo moverlo aquí desde el inicio, no, no tiene sentido. Yo sé que él, él legalmente puede moverse, pero no tiene sentido. Porque yo quiero llegar aquí, quiero controlar este espacio. Recuerden, estamos en la apertura. Apertura, juego medio y cierre. Ese es el desarrollo de un juego de ajedrez. Si yo quiero sobrevivir y llegar eh, victorioso, bien posicionado, con fuerza, con solidez, al cierre, y para poder aspirar a ganarle a mi contrincante, tengo que ir desarrollando de una forma lógica esta etapa entonces ¿cuándo podemos decir nosotros que la apertura ya está completa en términos generales yo les decía podemos aquí en este caso simular no que tenemos un desarrollo de este tipo es casi imposible tener una situación así pero bueno porque, claro, en la medida que nosotros nos vamos desarrollando, nuestro contrincante igual va desarrollándose. Yo quiero ocupar el centro, el la posición también, quiero ocupar el centro del tablero. Las blancas quieren colocar su alfil aquí, las negras también. Así que aquí es la combinación de las intenciones, de los planes que cada uno de los jugadores tiene en mente y los va ejecutando haciendo caso de los principios generales del ajedrez, de las la reglas básicas y de su habilidad, de su astucia, de su inteligencia, que eso lo vamos desarrollando. En este escenario, para yo terminar de considerar que he terminado mi apertura, tengo que hacer una jugada que se denomina como enroque. El enroque es una jugada defensiva. Muy, es deseable que todos lo hagamos, porque permite jugar, mover dos piezas en una sola jugada. Es la única combinación, la única posición que en el ajedrez permite hacer ese tipo de cosas. Es el, el enroque. El enroque consiste en el movimiento del rey, que acuérdense, arrancamos en el centro. Pero si estamos simulando una batalla, lo lógico es que el rey no esté en el centro, porque estaría... Sería una presa fácil, sería un objetivo fácil para atacarlo, estando en el centro. Si yo voy a abrir mis piezas hacia el centro, pues lógicamente el centro no es la tapa, no es la parte más defendida de, de mi tablero. Entonces, el enroque permite que mi rey se combine con cualquiera de las dos torres que tenemos en nuestro ejército, e intercambian posiciones. Y así el rey del centro pasa a un extremo. Vamos a pensar que pasa a una especie de espacio de seguridad o zona de seguridad. Donde está más protegido y más resguardado. Es lógico. Entonces, esto se llamaría, en este caso, cuando combinamos al rey con la torre cercana. Que sería la torre del flanco del rey. Este es el flanco de la dama. Esto sería un enroque corto. Y básicamente consiste en mover primero el rey, dos, uno, dos espacios, y luego la torre se mueve al lado del rey, o sea, protegiendo al rey. Esta configuración que vemos aquí, mi estimado, es la posición de seguridad más óptima para nuestro rey y para nosotros. Tres peones, rey, torre y su caballo aquí. Este caballo, que recuerden se mueve en L, protege a, esta, a este peón, y protege esta casilla y protege esta casilla. Este, este caballo es muy importante mantenerlo. Esto es enroque corto. Ahora, podría yo también hacer un enroque por el otro lado. O sea, enroque largo. Es largo porque es una casilla más, eso es largo, es más largo que el otro. Uno, dos y la torre se mueve a continuación del rey. En este caso el rey, que queda ubicado en el flanco de la dama, tiene dos espacios libres aquí, pero siempre tres peones, un caballo y su torre al lado. Ventajas y desventajas de esos enroques. Bueno, el enroque corto es el más común. Pero lo que nos dice los maestros de ajedrez es que el enroque, el elegir entre el corto o el largo, va a depender realmente del desarrollo del juego, de las posiciones, de la posición del oponente. Ver a dónde está enrocado también, porque obviamente las negras también se van a enrocar y se pueden enrocar hacia acá o hacia allá. Entonces, en esa lógica, si tenemos un enroque corto de las negras, pues la, habrán valoraciones que tenemos que hacer y decidir, bueno, yo me quiero enrocar del mismo lado porque como aquel está seguro aquí, yo estaré seguro en este lado. Bajo esa, bajo esa misma lógica, pues en teoría yo apuesto a que no haya un ataque directo de estos peones hacia la zona de seguridad. Por lo tanto, no podemos realmente decir cuál es mejor o peor. Eso va a ir, lo van a ir aprendiendo ustedes en la medida que vayan jugando, que vayan aprendiendo, que vayan practicando vamos a ir viendo las diferentes posiciones que se van ajustando, se van acoplando. O sea, aquí insistimos, el, el ajedrez no es algo rígido, no existe una receta eh, en la cual nosotros podamos decir 2 más 2 es 4. ¿verdad?